Os traigo el tercer vídeo especial vuelta a la rutina y en el vídeo de hoy vamos a hacer tres riñoneras muy bonitas, muy originales que no son muy comunes, digamos que se pueden transformar en bolsos. Una suscriptora me pidió que por favor hiciera bolsos pequeños, pero como en el canal ya hay muchos bolsos pensé que podría ser guay hacer riñoneras que se transformaran en bolsos y es lo que vamos a aprender a hacer hoy. Así que si os gusta la idea empezamos. Para el primer DIY necesitaremos un trozo de tela de 46 x 21 cm retales de tela de distintos colores aguja e hilo, abalorios, cuero y lentejuelas Para empezar, dibujaremos y recortaremos dos florecitas Una vez recortadas, las calcaremos varias veces en los retales de tela Una vez marcadas y recortadas doblaremos la tela del bolso por la mitad y distribuiremos las flores a nuestro gusto. En mi caso, he decidido hacer una especie de flecha. Ahora, cogeremos un rotulador permanente y marcaremos donde queda el centro de cada flor para poderlas quitar y que nos sea más fácil coser. Para coser las flores, enhebraremos aguja y e hilo, clavaremos la aguja en la tela, clavaremos la aguja en el centro de las flores, enhebraremos una lentejuela enhebraremos un avalorio y volveremos a pasar la aguja por dentro de la lentejuela. Yo he decidido coser las flores de este modo, pero si a vosotros nos gustan las lentejuelas o los abalorios, no hace falta que las uséis. A continuación, haremos 6 agujeros en la parte superior del bolso. En mi caso, he dejado 4 centímetros en la parte superior, 1,5 centímetros a cada lado y 3,6 centímetros entre cada punto. los puntos marcados y recortados, doblaremos la tela y, metiendo el permanente por los agujeros, marcaremos los puntos en la otra tela. Ahora, haremos una costura a cada lado de la pieza. Para terminar, cortaremos los trozos de cuero de 60 centímetros, los pasaremos por los agujeros, uno por una cara del bolso y el otro por la otra, cogeremos avalorios, los pasaremos por el cuero lo anudaremos y ya lo tendremos hecho. Esta riñonera, a diferencia de las otras, la he atado directamente al pantalón. Y, para convertirla en bolso, le he añadido una cadena, que os enseñaré a hacer en el último DIY. Para la segunda idea necesitaremos un trozo de tela, el patrón que os he dejado, la cajita de información, aguja e hilo, un cierre y abalorios. Para empezar, recortaremos el patrón y lo marcaremos en la tela. Necesitaremos dos piezas del patrón completo, una pieza de la mitad del patrón y dos rectángulos de 3 por 7 centímetros. Para empezar, colocaremos el patrón pequeño encima del grande y marcaremos con cinta adhesiva el lugar donde termina uno y empieza el otro. Este paso nos servirá para saber dónde empieza la tapa del bolso y por lo tanto, para saber qué parte del bolso podemos decorar. Yo he decidido coster estas piedrecitas de color tierra y verde en lo que será la tapa del bolso pero vosotros podéis hacer lo que queráis. Una vez decorado, cogeremos los dos rectángulos, les doblaremos los dos lados hacia dentro y haremos una costura por el medio. A continuación, quitaremos el suelo del bolso, giraremos la tela Colocaremos encima las otras dos piezas, doblaremos las dos tiras por la mitad, las colocaremos a cada lado del bolso y lo coseremos por todo el alrededor. Ahora, cogeremos un cierre, lo colocaremos encima del bolso, marcaremos el lugar donde lo queremos poner y lo coseremos. Para terminar, cortaremos un trocito de cadena, que mida 40 centímetros más que nuestra cintura. Lo pasaremos por las dos tiras y le colocaremos un cierre. Para la tercera idea, necesitaremos el patrón que se deja en la cajita de información una cremallera y un trozo de tela para empezar recortaremos el patrón en la tela necesitaremos un total de 7 piezas 2 piezas del primer patrón 2 piezas del segundo patrón 2 piezas del tercer patrón y una pieza del cuarto patrón que lo que tenéis que hacer es cortarlo en la tela doblada lo primero que vamos a hacer es colocar la cremallera para colocarla debemos doblar la tela hacia adentro Colocarla encima de la cremallera, sujetarla con alfileres, hacer lo mismo del otro lado y coserlo. Ahora, juntaremos la pieza que hemos cortado al lomo con la de la cremallera y lo coseremos. A continuación, cogeremos estas dos piezas, les haremos un dobladillo a cada lado y lo coseremos. Una vez cosidos, los colocaremos encima de la pieza ovalada y los coseremos. Después, cogeremos las dos piezas ovaladas y las colocaremos con la ayuda de alfileres alrededor de la pieza de la cremallera, dejando las caras bonitas de la tela hacia adentro. la tela sobrante y lo giraremos. Finalmente haremos la tira de la riñonera con un trozo de cadena y dos cierres. Abriremos una anilla, le colocaremos el cierre y la cadena y la cerraremos. Una vez hayamos hecho los dos lados, pasaremos la cadena por dentro de las tiras y ya lo tendremos hecho. Si os ha gustado el vídeo no olvides de darle like, suscribiros al canal para no perder ningún vídeo más También, antes de nada y sobre todo, dejadme en los comentarios si tenéis cualquier propuesta especial sobre vuestra rutina Porque solo quiero grabar dos vídeos más Y bueno, yo tengo pensados dos vídeos, pero si alguien tiene alguna propuesta que le gustaría que hiciera Que me lo deje ahora mismo, porque bueno, es la última oportunidad Y deciros que el lunes no tendréis especial vuestra rutina porque bueno me voy unos días fuera, no puedo grabar pero aprovecharé y editaré el room tour y así el lunes tendréis la segunda parte del room tour y nada, espero que os haya gustado muchísimo el vídeo y nos vemos el lunes con el próximo vídeo ¡Adiós!